Bueno, el nuevo disco lo estamos grabando en Los Ángeles, en nuestros propios estudios, ya lo terminamos eh, estamos en el proceso de selección de canciones eh, grabado y producido por nosotros, todos lo estamos haciendo eh, ya lanzamos la, el primer single, el muro hay que romperlo canción que habla de eso, de que no nos podemos quedar ahí en el primer tropezón que tenemos, sino que hay que seguir adelante eh, lo vamos a lanzar más o menos para el 30 de noviembre, algo así, estaremos lanzando el, el disco nuevo, el álbum completo. Oscuro Animal, qué película tan bonita, hermano, es una poesía, la verdad, yo la vi... Me transmitió mucho, pese a que todo el mundo espera que hable todo el mundo, que haya los diálogos, que es todo una, una película que te va mostrando cada proceso muy muy muy fuerte, muy muy bonita. Eh, tenemos dos canciones ahí que es Metralla y Soñar Despierto. Y hermano, muy contentos que nos hayan vinculado ahí. Lo otro es que eh, a hablar con el director y tuvimos muy buena comunicación, muy buen feeling. El man conoce bien lo que es la pestilencia, entonces, ya hermano, ya todo estaba dado para que estuviéramos ahí. Entonces, fue muy bonito todo. Pues, hermanos soy fan de la peste. Quiero incluir esta canción y esta otra porque tan, tan, tan. Las grabaciones clásicas no hicimos versiones, no hicimos nada, todo tal cual. tiene una escena de rock grandísima ya hemos avanzado años, años luz comparado a lo que era, era un concierto de rock hace 30 años a lo que es hoy en día es es, es un, un, un el país maduro en estos momentos a la hora de hacer rock, de hacer cosas y festivales, necesitamos que apoye un poco más la gente y vaya por festivales como este Rock and Shout. Es muy bueno que la gente vaya, porque quien se sí ha traído a hacer un festival punk con bandas de afuera donde tienen que invertir, invertir en muchísimas cosas y, y aún así van y va a ser y va a ser un hecho, la verdad que les apuesto, les creo y me parece bacano eso. sorpresa, no las doy porque pues son dejan de serlo eh, pero van a esperar un recital muy bonito compilado de 30 años de historia, de canciones van a escuchar las canciones de, de los 30 años que hemos estado tocando así que no se afanen que para cada uno de cada temporada y de cada época van a haber canciones soy Wilson Díaz de la Pestilencia acá celebrando mis 30 añitos con la banda eh, la Pestilencia feliz de estar en Bogotá invitándolos al Rock and Shout Festival, donde van a estar The Offspring, Dead Genedys, anti Antiflag, Triple X, que es también de acá, de Colombia, y La Pestilencia, así que hermano, lo esperamos el 9 de septiembre, y vamos a llenar la casa, huevón, lleven botas, y vámonos para allá todos.